Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa donde entrevistamos a personas que tienen mucho que aportar a la humanidad. Y este es el caso hoy con una persona que, bueno, conocemos poco como me gusta a mí, porque no prefiero investigar y, y digamos, de alguna forma descubrir esa persona con los mismos criterios que cualquier persona que no la conoce de nada ¿no? entonces tenemos aquí a Esther, a Esther Francia, eh, ella es psicoterapeuta hace más de 25 años y es la fundadora del instituto Ataraxia, un instituto para, bueno, se dedican a lo que es eh, trabajar emociones, los cuarzos etcétera, así que bueno pues quiero darle las gracias a Esther Esther, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, Miguel bueno. muchas gracias por invitarme a tu programa y muy bien, aquí estoy Encantada de estar con vosotros. A conocerte un poquito. Tú y yo nos conocimos en La Dregotilla, hace muchos años, pero fue visto y no visto, Sí, ¿no? sí, la verdad es que nos vimos en el, en el pasillo cuando yo me iba Ajá. y tú entrabas. Viniste a la no, televisión, sí, ¿no? Sí, exacto. A de Televisión. A un programa, sí, sí. Con Francesca, creo que Con recuerdo. Francesca, exactamente, bien, que estuvimos hablando justamente de, de cómo transformar las emociones, el miedo, sí, sí, sí. las culpas, ¿no? Todo esto, sí, sí. Eh, Esther, 25 años sí. llevas eh, siendo psicoterapeuta. <ríe> sí. Sí, la verdad es que ya son muchos años, ¿eh? Pues eres y... jovencita niña. No bueno, jovencita ya, 52 ya. Bueno, bueno, uno menos en Canarias, acuérdate. Sí, sí. Pues sí, llevo muchísimos años y fíjate que justamente hoy venimos a hablar de. de, de te, te comenté que quería hablarte sí. de un tema que me ha parecido sí, muy sí, interesante. Sí. Porque yo durante todos estos años, Miguel, sí. siempre. O sea, todos ya sabemos que las emociones son las causantes de todo lo que son los desequilibrios físicos, ¿no? Ajá. Pero yo siempre, claro, cuando ya el desequilibrio físico está, sí. hay que ayudarlo, ¿me entiendes? O sea, no puedes coger, tienes un ataque al corazón, no puedes coger y decir, oye, vamos a trabajar la emoción que te la ha causado. Vale, o sea, claro, realmente sí. necesitamos una algo ejecutivo para... Exacto. Sí. Entonces siempre, durante estos años, había estado buscando algo natural sí. que pudiera ayudarme, ¿no? Sí. En todo esto. Y la verdad es que cuando, cuando encontré a SEA... Ah, así, es la así es la empresa, ah, en realidad son las moléculas de señalización Redox, o sea yo realmente ahora digo me siento completa, me siento completa porque eh, de alguna manera es algo, o sea, claro me habían propuesto muchas cosas, pero sí. o eran naturales, muchas muy buenas sí. naturales, pero igual tenían alérgenos o igual no eran adecuadas para personas con gluten, ciertos tipos de, de incomodidades, ¿no? sí. pero las moléculas de señalización redox no es natural, es que es innato en nuestro vale, cuerpo. Vale, pero lo vas a tener que explicar porque yo de esto no entiendo. Entonces me dices molécul moléculas de, de señalización redox. Sí. Vale. Te explicaré es eso? muy sí. simplemente porque sí. yo no soy médico. ¿eh? Vale, entonces sí. quiero sí, para que lo explique... entienda Sí, sí entonces, um, nosotros, nuestras células, ¿no? Sí. estamos compuestos de células. Sí. Estas células, hay una de las composiciones de la mitocondria. Sí. Dentro de la mitocondria, que es la que se encarga de darle la energía a nuestro cuerpo, Correcto, sí. Ella es la que produce las moléculas de señalización redox. O sea, en realidad, esto es algo que ya tenemos en nuestro cuerpo, sí. pero que hasta 1998 no sí. se descubrió. Que fueron tres científicos que descubrieron estas moléculas dentro del tejido cardíaco. Y les dieron un premio Nobel por esto, que es la comunicación celular. ¿Qué quiere Correcto. decir esto? Uh -huh las moléculas de señalización redox sí. que se producen dentro de la mitocondria sí. son los mensajeros biológicos vale. que se encargan de reparar, de proteger o de reemplazar esas células que no están bien, es que decir, no están sanas. Son solo los mensajeros, son el el, la intranet entre Exacto. ellas o además también se ocupan de reparar y... bueno eh, si ellos dan la comunicación entonces sí. la célula puede reparar vale, y regenerar claro no bomberos ¿no? Mensajeros. no mira yo hago el ejemplo este por ejemplo imagínate que se está quemando tu casa sí, ¿no? sí. Y, y tú dices bueno yo tengo el móvil sí. tengo el teléfono de los bomberos no hay ningún problema llamo. los llamo vale. vale y ellos vendrán y me lo van a arreglar vale. pero si no tengo comunicación no puedo llamar Imagínate vale. que no tengo cobertura, claro, claro, claro. entonces no puedo llamar. sino vale. puedo Y llamar... eso serían esas moléculas de señalización. Exactamente, eso serían vale. las moléculas de señalización. Vale, dices tú eh, que sí, se descubrió en el 88. No, en el 98. 98 más y... todavía. Sí, sí, bueno. o sea, de hecho es relativamente hace poquísimo, sí, porque dentro sí, de la ciencia... Sí. Yo, yo creo que esto realmente va a revolucionar el modo de ver la ciencia, ¿eh? porque fíjate, durante más de 17 años, uh -huh. estos laboratorios, la empresa SEA... Está sí. en Estados Unidos, en Utah, comple completamente, ¿no? Entonces, lo que hicieron durante esos 17 años fue, en esos laboratorios, fue intentar replicar esa molécula sí. fuera del cuerpo. Y lo consiguieron, pero no era estable. Vale. O sea, conseguían replicar la molécula pero se mantenía solo 24 horas vale. Con lo cual, solo la gente del pueblo podía ir a comprar la botellita cada día y beberse esas moléculas Porque esta regeneración, si tú te tomas esto, se produce dentro de tu cuerpo y se produce claro. una más más estable o sea, Claro, tú realmente si tú estás dándole moléculas de señalización Redox a tu cuerpo, lo que estás haciendo es facilitar redox. que uh -huh. tenga esta, es que haya esta regeneración en tu propio cuerpo ¿Qué, qué es en Redox? Uh -huh. Redox sería la vibración de reducción y oxidación que es justamente lo que hacen en la, en la mitocondria no que sería la, la oxidación sería la que se encarga de la protección de todos los virus y tal, y la reducción es la antiinflamatoria por decirlo de alguna manera vale. te lo digo de una manera muy simple sí, sí, no, eh, no, es, insisto. Es, es la mejor manera de verlo y es, para y es que la vibración de esto de vale. esta función que hace no como he dicho vale. Lo que se encargan estas moléculas es justamente de proteger, reparar o reemplazar. Imagínate, o sea, nosotros estamos continuamente oxidándonos, o sea, uh -huh. eh, de hecho dicen que hasta los 14 años el redox es, está casi al 100%, uh -huh. pero a partir de los 14 años ya vamos perdiendo estas moléculas. Esto es algo normal, ¿eh? Es Sí, sí, de ahí el envejecimiento quizá. De ahí el envejecimiento, de hecho... Contra más pierdes, más ahí se notan los signos del envejecimiento. Vale. Entonces, a los 40 años dicen que tienes la mitad del redox. Pero fíjate que hay un detalle importante. Hicieron un estudio en la OMS ¿no? y decían que eso sería lo normal en un espacio no contaminado, pero ¿dónde vivimos todos? O sea, todos vivimos expuestos pues, a las toxinas, a la contaminación, a o, los pesticidas. O o sea, realmente, yo he escuchado a veces que el gran problema del ser humano es el oxígeno. Bueno, que le falta el oxigenarse, claro, lógicamente. Ah, no, no, al revés. O sea, fíjate tú que, que bueno, Otto Warburg, pero... si no hay oxígeno en las células, con oxígeno Exacto. y no, hay, no no cabe enfermedad alguna. Pero por contra, he oído el otras veces sí. quizá que todo lo que es el oxígeno quema. Y el oxígeno es lo que hace que nosotros envejezcamos. Bueno, eh, no sé si lo habías oído ¿esto? Yo, yo esto no tengo esta, no, no, tal, vale, vale, sí, no, sí es. que tenía, sí que tenía la, la información esta de que el oxígeno y, el, y, la, y una alimentación alcalina realmente sí. te ayudan, ¿no? Pero guardo. yo creo que como todas las cosas los extremos siempre claro, son negativos claro, claro. creo eh al sí, menos sí. No, entonces no, una, uno de los estudios un, que un, sí un vaso de agua es buenísimo un tsunami malísimo exacto la luz también es muy buena pero como te venga de golpe sí, te ciega te no ciega, o sea sí. es que pero una de las cosas que a mí me interesó mucho cuando hablaba con porque dentro de esta empresa hay toda una serie de equipo médico científico no y... Sí, ahora hablamos de la empresa sí. pero bueno sí sí sí bueno no un, un detalle Nos quería no preguntar y quería enseñar un poco no sí. esto. Sí sí sí. sí sí sí no comentaba que uno de los de los médicos con los que hablaba no decía que, que claro que todas las, las personas vamos perdiendo ese redox uh -huh. y contra más uh, o sea contra más en, o sea, el estrés las emociones uh, situaciones pues, de una mala alimentación incluso pues que nos podamos encontrar con la toxicidad esta no decían que que en, en, cinco años, no, en 15 minutos sí. se respiraba más polución que nuestros abuelos hace 60 años. Sí. O sea, esto es muy exagerado. Sí, sí, sí. ¿eh? Entonces, todo esto que hace que, el, que la, la empresa, uh -huh. o sea, la empresa, nuestro cuerpo, uh, necesita más redox para combatir esa oxidación. Entonces, lo, es como que lo va gastando más, ¿no? A ver, déjame a ver si, para captar el concepto, 100%. Estamos hablando de, a ver, nuestro cuerpo cada siete sí. años es un cuerpo entero, distinto. Dicen cada dos, ¿eh? O cada dos. Cada dos. Los ah. últimos estudios han dicho son cada dos. Que, que cada do... o sea, las células que tenemos hoy en dos años ya no son las mismas. Vale. Y el 98% se cambian en 365 días. O sea, no, no todas se regeneran a la o sea, misma vez. sería al año, ¿no? Sí. Imagínate, por vale, ejemplo, pues mejor me lo decían, pones. la sangre sí. cuatro meses. Ajá. El hígado seis semanas se regenera wow. por completo estos es son estudios hechos sí, ¿no? sí, sí, sí. el cerebro que a mí me hizo mucha gracia porque yo soy claro yo soy mucho más especialista de, de las emociones el cerebro los pensamientos sí. las creencias no y me interesó mucho el cerebro un año es el que tarda más en regenerar todas sus el células sí, sí, pero estamos es hablando bueno. de que se regeneran todas quiere sí, decir sí. imagínate a alguien que en su juventud haya sí. hecho locuras y que le ha dicho mm -hmm. uy a ti las células mm -hmm. estas no se te van a es mentira o sea, al cabo del año, ¿o, o no? Bueno, yo, yo no sé si decir si es mentira, porque yo me da dado en los estudios que nos han pasado, vale. ¿no? Y no me gusta ser tan drástica, Entonces, pero sí, sí que sí. es cierto que lo que me han dicho es esto, que en dos años se regeneran completamente todas las células. ¿Qué ocurre? No todas al mismo tiempo, es decir, sí, una... si yo hoy... O sea, yo lo que vi en eso fue, es una oportunidad realmente para regenerar todo tu cuerpo, ¿no? Porque si tú hoy dices, mira, pues hoy voy a empezar una buena alimentación... Voy a ocupar, voy a tomar sí, como sí, hábito saludable, voy a co coger este hábito de tomarme el redox. Sí. Pues lógicamente voy a hacer un poco de deporte. Si yo hago todas estas cosas, sí. en dos años yo habré cambiado todas mis células. Por lo tanto, si desde hoy siempre vale. mantengo uh -huh. esa, eh, esa, esa, ese hábito, sí. por supuesto que de ahí que muchas remisiones que La se están viendo es que... de enfermedades y, tal, sí, ¿no? sí. y enfermedades bastante importantes, vale. que yo siempre digo que añado la mente, ¿eh, Miguel? Ya, o sí, sea, somos lo que pensamos es Exacto, ¿eh? que yo uno las dos cosas. Vale, entonces, si, bueno, como tú dices, cada dos años, yo mm -hmm. pensaba que era más, sí, buena sí, noticia, que buena dos noticia. Años, sí. cada dos años regeneramos completamente, mm -hmm. eh, y esto lo hace el cuerpo de forma natural, mm -hmm que necesitamos más... No, es que el tema Pregunto, está en que lo hace el cuerpo de forma natural, ¿Sí? si tiene los mensajeros biológicos que le dicen que te has de regenerar, vale. es decir si falla el medio, el mensajero Imagínate que hay una célula que está enfermita ¿vale? sí. vamos a hacer este ejemplo uh -huh. está enferma, lo lógico es que le mandara un mensaje a la otra célula ¿no? que es la que le tiene que enviar o sea, que lo le lo mandara que un mensaje a la mitocondria sí, para decir, sí, sí. mándame... Los, los antioxidantes, o mándame para que yo pueda regenerarme. ¿no? Uh -huh. Si no hay esa comunicación, la célula se siente sola. Y yo recuerdo un ejemplo que nos, nos hizo el doctor Worts, en este caso, que dijo, tú imagínate, una célula... O sea, nosotros las células vemos como algo muy minúsculo y pequeño, pero hay una ciudad dentro de una célula. O sea, vale. es realmente increíble. Yo tengo un vídeo colgado en YouTube que, que habla de, de, de la célula, de, de cómo funciona y es. O sea, es que es una ciudad, todo lo que hay dentro de una sí, célula sí, sí, que sí. es tan minúscula, ¿no? Entonces decía, cuando se siente sola, ¿qué hace? O sea, si ella, ella intenta comunicar y no tiene a nadie, se piensa que está sola. Uh -huh. Su instinto es reproducirse, como, como instinto de supervivencia. Bueno, Por lo tanto, de ahí. Porque tú estás. Uh, o sea, tú estás ella se estaría reproduciendo con la base de una célula enferma. ¿Hablas de regeneración celular sí. o hablas de que esa célula que está enfermita dice, mira, yo ya no doy más, me muero, pero manda, te mando el mensajero claro. para que mandes más aquí? Quiero decir, una Así célula... Pueden, su pueden suceder las tres cosas. Las células mueren, ¿no? Claro, vale. todas mueren, porque si nos regeneramos y las células de hoy dentro de dos años ya no van a estar... Correcto. Quiere decir que, que continuamente estamos muriendo, continuamente están muriéndose las células, vale. pero van naciendo las nuevas, y van regenerando. Entonces, vale. ahí es donde, de hecho el cuerpo humano es muy sabio. Vale, pero la pregunta era, es, digamos, que Él es que el no... que decide, decide, el que decide si sí. tiene que protegerla, es decir, hay un virus, la protejo, vale. le doy fuerza, vale. la regenero porque está enfermita o... Vale. ...directamente la destruyo porque ya no está vale, sana. Pues esa era la pregunta. Esta es muy la pregunta. Bien. Bien, muy bien, Vale, y en medio de todo esto, digamos, adquiere una, una importancia vital ese mensajero, uh -huh. ¿no? Y no te mensajero nada, ¿eh? Es una broma. Entonces, eh, ocurre que, bueno, eh, digamos, ¿qué es, ¿cuál ha sido el... O sea, ¿qué, el redox o este invento de esta uh -huh. empresa, ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido concretamente? Bueno, yo creo que, que realmente aquí la, la, lo, lo que tenemos que agradecer a esta empresa es que pasó sí. 17 años invirtiendo uh -huh. mucho dinero, sí. tiempo, pero no solo eso, yo siempre digo que, que el, el fundador, que fue Bervis Norton, que tuve además la oportunidad de conocerlo y, y, y la verdad es un hombre de 84 años, que es un encanto, es pura alma, ¿no? Uh -huh. y, y fue como un visionario, ¿no? Porque claro, es muy fácil decir, va... Oye, que tenemos esto, ¿no? Pero hace, durante 17 años, era no sale, no sale, no lo conseguimos, no lo conseguimos. Día tras día. Y él y él realmente pues siguió, siguió, siguió contrató diferentes científicos, físicos, atómicos, para, para conseguirlo, hasta que lo logró. Yo creo que esto ha sido para mí el mayor descubrimiento del siglo XXI en la actualidad a nivel de salud ¿eh? y a nivel de ciencia, por decirlo. Porque, eso. a ver... ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué me va a pasar a mí? A ver, yo sé que si empiezo a tomar agua de mar voy a vivir más años y más sanos, eso lo tengo muy claro y ya la vengo tomando de hace mucho tiempo. Uh -huh. ¿Qué me va a pasar a mí si yo empiezo a tomar este producto... Bueno, mira, yo lo que digo es... Eh, sabemos que nos limita mucho las palabras que podemos decir ahora. Ajá. Hay que ir con mucho cuidadito. Sí, sí. Ah, bueno, pero, sí. Ah, no te preocupes, eh, aquí no hay problema. Tú puedes decir <risa> la palabra curar y nadie te va a ver en un pleito ni nada por el estilo. No, bueno, pero bueno yo, entiendo, yo no quiero. Yo quiero ser muy sí. prudente. Yo puedo hablar de las experiencias y el impacto que ha causado en mi familia, que ha causado en muchas personas que yo amo y de hecho a las personas que yo quiero, a todos prácticamente les he obligado a tomar el Redox porque, fíjate, si estos son los encargados de la regeneración uh -huh. celular estamos hablando que va directamente a la célula, Miguel con lo cual, va a la célula, se toma se toma, puede Ajá. ser ingerido, o sea, sí. en, en modo líquido, en modo sí. bebida o puede ser en gel, que esto, el gel es, local, ¿no? esto es espectacular el, o sea, local. en gel, Ajá. es increíble para el dolor para el tema de arrugas, para el tema de cicatrices, para quemaduras. O sea, yo, yo bueno, es que te explicaré, estaría horas explicándote, porque fíjate, iniciamos hace un añito, ahora hace apenas un año, yo no empecé a, a, a expresarlo, o sea, a comercializarlo hasta que no pasaron tres meses, porque yo quise ver un poco qué pasaba, ¿no? Con esto, antes de dar mi cara, porque sí. es lógico, ¿no? Sí, sí, sí. Y, oye, tenemos ya chats, porque tenemos unos chats de asesoramiento para uh -huh. la gente, como no nos permiten más de 250 en el WhatsApp, pues hemos tenido que ir creando grupos porque somos más de 600 personas, uh -huh. y, y, y con testimonios cada día es como una ilusión, un entusiasmo, ¿no? que te explican, pues mira, le puse a mi madre, que le dolían las rodillas, y fíjate, ahora ya dice que ella se agacha para hacer el yoga, que no no se agachaba, yo qué sé, otra que, oye, que he empezado a ver un poco mejor, que tenía máculas y tenía como puntitos y veo mejor, ¿puede ser? Luego la otra que te habla de, bueno, mi padrastro, por ejemplo, es un caso que, que yo siempre, la verdad es que lo digo, porque una de las cosas, yo lo compré con desconfianza, ¿eh, Miguel? Uh -huh. Yo dije, no me lo puedo creer, no puedo creerme esto, pero lo voy a probar. Y lo hice también por mi padrastro, ¿no?, que me lo quiero con locura, y, bueno, él tiene diabetes, dos ataques al corazón, bueno, colesterol, tensión alta, insuficiencia respiratoria, o sea, un cuadrito, ¿eh? Lo queremos uh -huh. mucho, pero un cuadrito, uh -huh. que nos hizo sufrir mucho, además, hace un año. Y entonces le empezamos a dar un poquito, ¿sabes? no Una cantidad muy grande, poquito a poquito, porque el cuerpo también tiene que adaptarse. Uh -huh. Y, oye, en 10 meses le han bajado la dosis del azúcar. No uh -huh. toma las pastillas para el colesterol, no tomas la de la tensión ya, o sea, yo creo que va regulando nuestro cuerpo, ¿no? Entonces... Uh... Vale, y para hacer un poco de abogado sí, del diablo, que sí, es un poco mi función, sí. te diría, eh, sabemos, como bien hemos dicho antes, que somos lo que pensamos, sí. a la vez que somos lo que comemos y, exacto, y muchas más cosas, exacto. ¿no? Quiere decir que tenemos una fuerza importante uh -huh. en autocuración o uh -huh. en auto... Exacto. o en hacerte pupa, ¿no? Uh -huh. Digamos, con, con tal... De la misma forma que sabemos también que la imposición de manos tiene mucho que ver con la credibilidad de la persona. Sí, Ese rey que te curaba, pues te ponía rey. Claro, ya curaba Efecto volte. placebo, ¿no podría ser sí. que estas... A Digo, re... para, para sí, sí, descartar parece... esa... Mira, es que fue una de las cosas que yo también pensé. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Voy a coger, como esto va a la célula, los animales también tienen células y las plantas también. Ajá. Entonces dije, los animales no tienen efecto placebo. <risa> <Exacto>. Entonces cogí... <risa> Y bueno, una amiga mía hizo la prueba con un gatito Ajá. y en tres días, o sea, ella estaba, que, que, que botaba, porque era una gata que no, no camina, y en tres días estaba perfecta. Uh -huh. Pero yo lo hice con las plantas, me regalaron un ramo de flores sí. para el Día de la Madre del año pasado. Y bueno, era de risa, porque claro, yo hice la foto, le tiré una o sea, un, un poquito de nada, ¿eh? En el agua. Un mes y medio. Perfectas. O sea, las tiré por aburrimiento. <risa> Esto es algo que la gente puede hacer Claro, también. es algo que sí, sí, yo... No es sé. más, yo, yo, les, lo invito, yo, lo yo lo haría, les invito. Yo les invito. Incluso ha habido uno de los asociados que me dijo, mira, Esther, voy a hacer voy a hacerlo en grabación de esta rápida, ah, para que se, porque claro, una cosa es hacer la foto del sí, antes y el sí. después que parece, sí, parece que no tienes sí, la sí, fecha. Sí, no sí, Entonces sí. dijo, voy a hacerlo con vídeo me parece perfecto, lo estaba haciendo porque decía ah, bueno. que no sabía muy bien cómo se hacía bueno, con el programa, me lo dijo ahora esta semana pasada o sea que igual tú nos puedes ayudar sí, también sí, sí, sí. a hacerlo pero vamos, es un ahí buen no hay sí. efecto placebo, es imposible sí, sí, sí. luego, por ejemplo, mi padrastro no le dijimos que se lo estábamos dando vale. que me acuerdo que mi madre me decía ¡Ay, qué mal me siento! Y yo le decía, te trabajaremos la culpa. Tú no te preocupes, pero tú no has... Pero tómate esto, ¿no? Y después, no. cuando ya no. lo ha sabido, que se le estaba dando, ¡Ostras! Él dice, es que me siento mejor, me siento más animado. Esto es otro efecto que mucha gente nota. Más vitalidad. Ajá. Y dormir mejor. Ajá. Por ejemplo, yo estaba en la menopausia. ¿Sí? Y una cosa muy curiosa, pues la verdad es que afortunadamente no he pasado sofocos, pero sí que tenía la sequedad en los ojos. Y me picaban, ¿sabes? Y bueno, era todo el día con lágrimas en los ojos. Uh -huh. Yo no me he vuelto a poner una lágrima en los ojos. Uh -huh. Llevo un año y no he vuelto a tomar un antibiótico, no he vuelto uh -huh. a tomar una medicina. O sea, que no quiere decir que no te constipes, eh, cuidado. ¿eh? Uh -huh. Que yo aquí siempre digo, oye, nos podemos enfermar porque sucede... Pero la recuperación es mucho más rápida. Yeah. O sea, cuando yo noto que me estoy constipando, empiezo a tomarme machupitos que digo yo, y es como que le vas dando al cuerpo las no. herramientas para que se auto-regenere él también, ¿no? Uh -huh. Y si te digo la composición, sí, que es lo que creo veo en que mirando. Sí, sí, por favor. Creo que esto está, bueno, está en <risa> español esto, ¿no? Sí, ah, sí, ah, sí, okay. sí, están bastantes idiomas, pero porque ahora mismo está en 31 países. Tenemos la suerte de tenerlo aquí en España, porque por ejemplo en Argentina no o en Chile... Pero no está en español, ¿eh? Sí, sí, sí, sí que está, seguro, ¿eh? No, y no. Sí. no sé si en la botica Modo de uso... Ah, no, es que no uso es. es italiano. Ah, del uso. <risa> bueno, no, no, pero bueno, supongo. Bueno, que... pero va siempre con, una... va sí, con sí. un papelito encima ¿Y qué? ¿Cuál también. Es? Vale. ¿Qué? Sí. Composición mm. es agua y sal. Pero cuidado. No es agua de mar, no, no, y no para... es agua salada y no es agua alcalina, ahora te explicaré. No será agua... bueno, sigue. sigue. No, entonces, sí. es agua con sal, lo sí. que hace es que un proceso de tres días y medio, sí. a través de una electrólisis que no nos dijeron exactamente, porque esa es la patente, sí, porque sí, este sí. producto está patentado, con lo cual nadie puede tenerlo más uh -huh. que ellos, y a través de ahí... Eh, lo que hacen es eh, las moléculas del agua con sal son el hidrógeno, el oxígeno y el uh -huh. cloruro de sodio. ¿no? Son cuatro átomos en realidad. Los desestabilizan y cuando los vuelven a creer es lo que hace la mitocondria. La mitocondria tiene una base de agua con sal sí. y ella produce las moléculas redox en, en cuestión de, de microsegundos. Uh -huh. En cambio, la empresa tarda tres días y medio lo que la mitocondria hace en segundos. Tres días y medio y cuando tú los vuelves... O sea, lo que hay aquí no es agua son moléculas de señalización redox, o sea, tú no puedes sustituir esto de, por el agua, por decirlo de una manera, porque no, no es agua, son moléculas, trillones de moléculas. Es un agua que se, ha, se le ha aplicado electrólisis durante tres días. Tres días y medio, pero bueno, hay unos cambios de tres temperatura, días y medio, esa con es la su patente que tiene, la cantidad que tienen, la sí, que dice, la cantidades que tienen ¿Y ellos. Qué hace eso el gusto, agua? gusto, el gusto, no es de agua con sal. No es agua de. No, no, no, no, tiene un gusto así como. De hecho, depende del sabor, depende de la, la necesidad de cada persona. Contra más necesidad tienes del Redox, más mal gusto le notas. Pero bueno, digo mal gusto y tampoco es que sea malo malo, ¿eh? O sea, solo que le notas con un gusto así, como de agua con cloro, ¿no? Como no. si fuera agua de piscina, pero no lo es. Sobre todo esto es muy importante porque, por ejemplo, hay personas que me dicen ¿pero esto es lo del MMS? No, absolutamente. O sea, el MMS... No. Lleva clorito, es, es diferente del cloruro. ¿eh? Sí. Pero bueno, hay personas que te lo preguntan, ¿eh? Y no digo si es bueno o si es malo, sencillamente que no es lo mismo. O sea, es un producto completamente único. No son batidos, no son antioxidantes, no son jugos, no es agua con sal, no es agua alcalina. O sea, es único en su, es en su agua, categoría. agua con sal... ...con una electrolisis que se ha hecho, pero no entiendo para qué se le hace esa electrolisis. Justamente ¿Cómo lo para ¿Cómo? hacer la función de desactivar las moléculas y activarlas en moléculas redos. Te lo explico sin, se, favor, sencillamente. No, lo no, yo tampoco, sí. ¿eh? técnicamente. Tenemos un vídeo de una entrevista que hicimos a los encargados de la producción... ¿Sí? ...y lo explicó con una, bueno, con una tecnicidad tremenda de la cantidad de no sé qué, el agua salía de aquí, la sal sale de allí... Pero claro, lógicamente no te dicen los parámetros porque es su patente, ¿no? Pero sí que es cierto que tú imagínate tu mitocondria. La mitocondria en microsegundos va haciendo esto, moléculas redox, las va haciendo continuamente. Que es, en la base, en la base de agua salada, genera estas, estas moléculas redox. Pues lo que hacen ellos ha sido, es como replicar la función de, de esa mitocondria para generar estas moléculas redox. Y o sea, se excita la mitocondria para que no, ella lo haga más. No. ¿Lo hacen estas células? No, hecha. tú lo que te tomas ya son moléculas redox. Son moléculas ya redox. Ya son moléculas redox. Digamos, hechas in vitro. Exacto. Lógicamente en unos laboratorios, pero ya son moléculas redox. No es nada. O sea, va directamente a la, a la célula y se absorbe de inmediato en la boca. O sea, luego te daré un poquito para que lo pruebes también pero se absorbe de inmediato, es decir, no tienes que esperar al estómago, no, no lo tienes 5 o 10 minutos antes de comer, siempre se dice antes y después, pues para permitir, no, pero es sublingual, o sea, directamente lo pones en la boca y es bioactivo, y ya empiezan todas las moléculas Redox a actuar. Entonces de ahí que muchas personas, yo, yo tengo, por ejemplo, ahora hace poquito, ¿eh? bueno, es que tengo muchos casos, pero ahora te digo el más reciente, un chico que me dijo, oye, pero puede ser que solamente de una toma yo ya haya notado cosas, a ver, si ¿sí eres sensible, sí, ¿vale? Pero normalmente siempre te dicen, oye, para ver resultados realmente importantes, tres meses. Uh -huh. Pero en realidad, o sea, yo empecé a verlos la primera semana, o sea, porque yo ya dormía mucho mejor, empecé a sacar mocos, ¿sabes? Porque lo que hace es detoxificar también, sí. o sea, mm -hmm. de Detoxicar, alguna manera, sí. claro, todas las células, todas las dijéramos todas las toxinas que puedan haber en nuestro cuerpo, te ayuda a sacarlas, te ayuda a expulsarlas. Por eso hay que beber agua también. Uh -huh. Y yo digo, este no es sustituto del agua. El otro día me decía un chico, oye, pues yo me bebo una botella entera, no pasa nada, porque ¿esto? no es un medicamento. Como no es un medicamento, no hay ninguna dosificación que te diga que te pueda hacer daño. Porque no, no te puede hacer daño, no tiene ninguna toxicidad. No te puede ver, no puede ver Nada, una, nada de hasta toxicidad. Hasta con el agua de mar, si bebes más de la cuenta... No, no, no, no, te no. haces una limpieza de colon. No, eh, está, pero, bien. está bien también. No, no, no, no, absolutamente. No hay ninguna... No existe problema no, de no sobredosis. La, la única cosa que siempre se recomienda es que las personas que tienen mucha toxicidad empiecen poco a poco con dosis vale. pequeñas. Pero por, por el cuerpo, para ayudarle a, a sacar. Y entonces yo le dije, a ver, si te bebes un litro, uh -huh. no creas que sustituyes el agua. O sea, tú tienes que beber agua también. Uh -huh. Es como, claro. como no, como me bebo el café y me bebo un litro de café ya no tengo que beber agua. No, no, no, Lo son bien. dos cosas diferentes. ¿eh? Entonces estas son moléculas Redox y tú las empiezas a tomar y ya empiezan a actuar. Vale, Quiero vender en un compromiso. Eh, no, esto de alguna forma me, me comentó una amiga que tenemos conjuntamente, Adi, ¿no? Que este era el tema, que estaba sí, con, la tienes como sí. muy alucinada con este tema y tal, ¿no? Pero me vino por otra onda, por otro sitio. Ajá. Y alguien me dijo, y ese es el compromiso, que a ver si tú sabes algo o no. Alguien me dijo que este es el... Agárrate. El producto que se estuvo tomando el amigo Fidel Castro y por eso vivió 10 años más de la cuenta. Uf, ¿Lo habías oído o es lo No habido? lo había escuchado. Vale, pues no lo es había este, escuchado... Indagando digo, ostras, si ¿sí es este producto. No lo sé, ¿eh? Sí, Puede ser. ser, no lo sé. A ver, el que me lo dijo yo me lo creo, ¿eh? O sea, que a mí... Ah, a mí no, no me a engañó, ver. ¿eh? Pero... La empresa Me nunca chocó. nos lo nunca nos lo ha dicho, no, eh, ni lo dirán, pero... Creo, pero bueno, yo como soy un puede bocas, ser, puede... Puede... <risas> no lo sé, no lo sé, no te puedo decir porque no, no conozco vale. esa información. Esther, vamos a poner de que es así, ¿vale? O sea, no vamos a dudarlo. Uh -huh. Entiendo que todo el mundo, incluido yo, incluida tú como yo, yo has desconfío metido, totalmente. Todos de momento, bueno, a ver, vamos uh -huh. a ser un poco cautos, ¿no? En uh -huh. cualquier caso, pero vamos a pensar de que sí, de que realmente es así, ¿no? Uh -huh. Bueno, es un gran descubrimiento y entonces la primera, esto lo podéis, o sea, os han dado los permisos para poder, por supuesto, por supuesto, para, pero no de como hecho, fármaco, no. no, no, es que no es un fármaco ni vale. un medicamento, ¿Lo, veis, lo veis como suplemento alimentario, suplemento alimentario. Sí. Me he de hecho, de hecho esto, pues claro, es un hábito. Que, ...que cualquier persona puede tener... Y, ...y la verdad es que yo... ...siempre digo, ¿no? O sea, no, no hay nada que perder... ...y mucho vale, que ganar. Vale, perfecto. Suplemento alimenticio, con lo cual ya tenemos la entrada... ...en el sentido de que uh -huh. si no es que... ...dudo mucho que lo vieran. No. tal Bien, y entonces, este señor que me has comentado antes... Berdis que quizás Norton, el... sí. Verdis Ber el... Norton. Verdis Norton. Norton, Norton. Norton? Norton, como las motos. Sí. Vale, <ríe> vale. este señor verdis Norton... Eh, a la hora de comercializarlo, ¿qué? Porque este es americano. Sí. Vale. ¿Qué hizo en Estados Unidos? Bueno, pues mira, la verdad es que este hombre, como te he dicho, invirtió, este hombre empezó con todo esto con sesenta y pico de años, ya estaba jubilado, no tenía ninguna necesidad de dinero, vale. porque es un hombre ya con una sí, el, claro. bueno, reconocido, con mucho dinero y tal. Pero le gustó, cuando los laboratorios le, le comentaron lo del tema del premio Nobel, le gustó la idea y dijo, ostras, me encantaría poder llegar a, a hacer algo para la humanidad. No, no, a él no, Ajá. le dieron el premio Nobel a estos tres que descubrieron las Ajá, moléculas vale, vale, vale. y los del laboratorio dijeron, ostras, podríamos vale, replicar esta vale. molécula y esto sería la, la base, no la regeneración sí, sí, sí. celular. Entonces él pasó 18, 17 años y pico, pues lógicamente invirtiendo y dinero invirtiendo, sí. y cuando, cuando realmente ya dijeron, bueno, pues ya lo hemos conseguido, sí. fueron a una farmacéutica, hay un, hay un vídeo que explica también todo esto muy bien, fueron a unos laboratorios muy importantes uh -huh. de, de allí y, y bueno, y les dijeron, no, tenemos esto y ellos dijeron sí, sí, perfecto, les dieron un cheque millonario y... El Verdis Norton, claro, ya estaban dándole este producto a la gente del pueblo Ajá. de Utah, ¿no? Que sí. es un pueblecito muy bonito. Sí. Bueno, de Utah le estaban dando ya, habían ciento y pico personas que estaban tomando el producto. Y les dijeron, bueno, y a partir de ahora, ¿qué haréis vosotros, no? Entonces, le dijeron que, claro, tenían que empezar un proceso de pruebas, de hacer pruebas pues, por enfermedades, a ver qué resultados daban. Claro, esto no es un medicamento, no, no tiene que hacer comparación con diferentes... Y entonces, el Verdis... Bueno, pues él dice siempre que él empezó a pensar, y, y cuando llegó a casa empezó a decir, el dinero o las personas. Uh -huh. que, porque claro, dijeron que tendrían que cerrar los laboratorios e in iniciar todo este proceso de, de, de, de investigación, sí, ¿no? Sí, y que son sí, de sí. 10 a 15 años. Entonces, que claro, empezó a pensar pues, en el, que el vecino que conocía, que se había mejorado, el otro que también le había dado las gracias y personas que le iban dejando notitas, dándole las gracias por, por esta por estas moléculas, ¿no? Uh -huh. Y entonces dijo, "A ver, yo tengo ya setenta y pico de años, porque ya claro, habían pasado pues, unos años, tengo dinero. No es el dinero lo que me motiva y dijo, "Quiero dejar un legado al mundo", ¿no? Entonces uh -huh. dijo, "No. Vamos a seguir adelante" y decidieron que seguirían adelante con el boca oreja. Uh -huh. que es decir, como O sea, que cada persona que lo está probando, que lo recomiende si es que considera que es bueno. Si no considera que es bueno, bueno lo no lo es... recomiendes, claro. Pero, Aunque sea una palabra tiene... maldita, porque sé que tiene muy mala fama, es lo que es en esencia multinivel. Exacto. O sea, yo pruebo esto, a mí me gusta, te lo voy a decir a ti que eres mi amiga. Exacto. Con lo cual eso tiene... Y, y yo, fíjate que lo has dicho, y yo fíjate, cuando yo compré el, el producto, sí. yo no sabía que era un multinivel. Mío. Claro, es que sí. Yo de, no lo sabía, porque si, si, quizás, si, estás, si me lo hubieran dicho, quizás lo hubiera dicho no. Mm. Pero bueno, yo creo que mi curiosidad eh, a veces es más, grande, más grande, ¿no? Fue que, más grande. Que el dogma. Y, y entonces pensé, ostras, fíjate cómo me enteré yo. Yo lo compré, lo compré para tres meses, hice un pack o sea, encima mm. de desconfiando de y el pan grande, somos así y yo? <risa> Lo grande. Palante. Y entonces le di a mi madre, a mi hermana, a mi hijo, yo, y dije, ahora voy a ver entre todos qué va pasando, ¿no? Bueno, ya ni, ni te cuento las maravillas, ¿no? Pero de repente, claro, pasan dos meses, yo le dije a mi madre, te obligo, ábrete la cuenta, a mi hermana, te la abro yo, ¿sabes? Mm. Y yo le iba abriendo su cuenta para que ella misma, pues, porque bueno. tú compras directa a la empresa, la empresa... Mm -hmm. Te lo envía directamente a casa, ¿no? Y de repente me llega un mail y yo como lo leí así en inglés rápido y vi no sé qué, y digo, pero ¿qué me reclaman si yo le he pagado todo, ¿sabes? O sea, yo en el momento rápido. Y luego digo, ostras, es me cheque. están dando dinero, ¿sabes? Entonces dije, pero ¿qué es esto? Entonces me enteré que era un multinivel. Ajá. Y ahí tuve mi resistencia, ¿eh? sinceramente. Pero después, después pensé, pero fíjate que tú, todas las empresas se crean para ganar dinero, ¿no? Ajá. Lo importante es que los valores humanos estén por encima de ese dinero. Eso sí, sería no lo importante. Ser. Eso sería. Y entonces pensé, ostras, pero fíjate qué bonito, porque tú recomiendas siempre, estamos acostumbrados a recomendar de todo, ¿no? Te recomiendo, ay, mira, he ido al restaurante este que me ha encantado. Oye, cómprate aquella colonia que es buenísima. Oye, que mira, que he visto una película. Todos recomendamos siempre cosas que nos claro, gustan. Claro, claro. Pero nadie nos paga por ello. Uh -huh. Y pensé, ostras, pues de agradecer que tú estás recomendando algo, que lo vas a recomendar uh -huh. igual. Y encima te dan dinero, ¿no? O sea. Pero bueno, estos son dos temas aparte, ¿no? Mira, este vídeo, por cierto, saludos, Coco March, que ella es de Utah también, me la ha ¡Ah, recordado. sí! ¡Ostras! Y ¡Qué la, bueno! ¡Qué pues bueno! te viene a la Barcelona otra vez. Y. Eh, bueno, ella me recordó en este tiempo que hicimos mm. ese famoso congreso del cáncer de que las cosas tienen que tener un retorno. Exacto. Y es cierto, porque yo me se me ha ido muchas veces el tema de bueno, pues da igual, da igual, da igual y esto y al final si te cuesta el dinero las cosas mira okay. qué pasó. Le das Sí, pero digamos que si tú estás haciendo una acción social Ajá. que te requiere, pues tú sabes, un montón de energía, claro. tiempo, etcétera, ¿no? Y todo esto. Y, y muchos, muchísimos hacemos las cosas pues porque tenemos que hacerlas. Como este uh -huh. señor que me has uh -huh. dicho, ¿no? El, el ataque de conciencia que sí. digo yo de, bueno, ¿qué hago aquí? Pues tengo que dejar claro, un legado claro. y a mí el dinero ya no me lo no voy me a gastar, importa, pues exacto. voy para adelante, ¿no? Bien. Claro, pero el asunto es que siempre hay un retorno, si no las cosas no son sostenibles. Mm -hmm, con lo cual, estás hablando con un enamorado de todos los multiniveles, cuando empezaron los multiniveles en España, mm -hmm. es que fui el primer consultor de y multinivel que más está, fíjate, y es la fase más evolucionada de una estructura empresarial. Ahora bien... Porque corría mucho y crece muy rápido. Primer ataque que hubo que era ilegal. Acuérdate cuando Herbalife y Angway Segundo ataque que era piramidal. Exacto, cuando no es piramidal, verdad. si es Exacto. reticular justamente. Exacto. Y tercer ataque, esto es una secta. Ahí sí que ya nos ah, fastidiaron. <risas> bien fastidiados. Yo Angway sí, tuve sí, una sí. trayectoria ah. envidiable en ese Ajá. sentido. Tuve el crecimiento más rápido bueno. de España. Pero te digo, como consultor de multiniveles, porque es genial lo que tú acabas de decir es decir si, si a ti algo te gusta y tú me aprecias lo vas a recomendar igual sabes, o sea que... uh -huh. y luego otra cosa que me pareció también muy importante no es que ellos de hecho o sea tú vas a una tienda y la tienda tiene que ganar dinero o sea porque sí, te dicen, sí, por qué sí, no, sí, no sí. se venden tiendas oye igualmente qué más da si te, te lo vende la empresa directa y ese porcentaje, que es el que se ganaría la tienda, te lo ese está pagando te va, te va repercutir a repercutir. Ahí, ¿Qué más da, no? Y con los Pero... ordenadores hoy se puede hacer. Una, una pregunta importante. ¿Cuánto vale esta botella? No, la botella no. Ah, ¿La botella no vale? No, no, no, te explico. Ah. Normalmente va en cajas de cuatro botellas. De cuatro, cuatro botellas. botellas. Porque vale. generalmente... Para, a nivel así preventivo, una persona necesita esto, unas cuatro botellitas vale. al mes. Vale, es un Entonces, litro, ¿eh? Cada una. Sí, supongo un sí, litro. sí, sí. Y ya hemos dicho lo que lleva. ¿Cuánto valen las cuatro botellas? 183. Mm, no, pero... No lo regalan, ¿eh? No, no, no. Bueno, pero mira, yo te digo una cosa. Ya sé que es un tópico, pero no hay precio para la salud. Y yo te digo que pagaría hasta más ahora. Ahora. En aquel momento... Me pareció súper caro, pero pero yo también es cierto que compré el pack, que entonces el pack te sale un poquitín más barato, ¿sabes? Yeah. Cuando compras los cuatro, cuatro meses, compré yo. Bueno, entonces, lo que sí que es bueno es que si tú te abres, o sea, 183 es ya con el IVA, transporte, o sea, en tu casa, ¿eh? Pero la, la ventaja que tienes es que si, uh, si te haces asociado, es decir... Si tú abres la cuenta con la sí. empresa, entonces tienes la ventaja de que pagas una vez 43 euros y luego todo, todo, todas las veces te sale el producto a 150. O sea que prácticamente el primer mes ya has amortizado la inversión. Pero claro, luego si entramos aquí, tú sabes, la fase del multinivel, los 43 sí. euros, es que es como abrir un negocio con 43 euros, que hoy en día no existen abrir negocios con 43 euros 43 digamos es una botella no no 43 euros es inscripción con la eso inscripción tú, es eso una inscripción es, que haces es un que dinero está de inscripción que ahí se ahí queda, se, se queda ah, y es no para es no no es producto y con la inscripción pero, pagas ya pagas ¿cuánto? 150 entonces tú pagas Desde una 180 vez a 150. una vez pagas 193 pero después uh -huh. ya todas las veces a 150 con lo cual lo has amortizado ya el primer mes no uh -huh. y además luego también lo que es el gel también te sale mejor de precio y te van dando puntos esos yeah. puntos es dinero. Yeah. También lo traduces en dinero y en producto yeah. gratis. Yeah. Entonces, bueno, la verdad es que yo, como siempre digo, yo lo hablaba el otro día con una chica que también me dijo ¡Ay, no, mira, Esther, es multinivel, por favor, no me hables de esto! Y yo le dije, mira, de sí, verdad, y es, se lo dije... Es una ¿eh? pena porque de verdad que los multiniveles son algo fantástico, no, y después, bien llevado. Bien llevado. O sea, ¿Sabes qué pasó? Mira, Angway creció. Angway en su momento, ¿eh? ya, uh -huh. los, ya ni están, no están perdidos por uh -huh. ahí. El corte inglés crecía cada año un 25%, que era tremendo, mm. y Anway crecía al 1.200%. Sí. Allí hubo una campaña, mm. pero sin ninguna noticia valiente, claro. y le quedó a la gente el dogma. Mm. Multinivel, uf, va de retro. Sí. multinivel. Pues mira, ¿no? yo... Y aparte el sistema de, de captación, eh, ¿sabes? A nivel de marketing sí. de los americanos, Angway, Herbalife, todas sí, estas, sí. es un poco agresivo es, para los españoles. Pero en cambio ves... Esto es lo que te digo que a mí me sorprendió. Vinieron aquí a que hacer un congreso y yo, mira, me quedé, si, tenía, si yo estaba contenta, todavía me enamoré no más. O sea, pasó toda una tarde no habló ni de producto, ni de dinero, ni de campañas de marketing. O sea, hablaba solo de la honestidad, de la sinceridad, de la ayuda a la gente y de que nunca tenía que estar por encima el dinero más que las personas. O sea, que esto era algo que teníamos que mantener todos. Y no solamente con ellos, sino en nuestra propia vida, ¿no? O sea, sí, sí, me pareció sí. tan bonito, de verdad, ¿eh? Porque, bueno, y aparte, lo que te quería comentar, que esto me pasó hace poquito, o sea, ya te he dicho que yo no me gustaban los multiniveles porque los desconocía. Uh -huh. Ahora realmente creo que es una oportunidad de negocio también para muchas personas que igual no tienen ni títulos, ni estudios, ni nada, uh -huh. y que en cambio, pues, tienen contactos y pueden contactar a gente, ¿eh? ni tan siquiera explicarlo a ellos, solo contactar. Sí, sí. Pues tengo una chica... Hace, hace tres meses ocurrió, fíjate, te digo, hace tres meses para que veas el detalle. ¿eh? Y esta chica, cuando yo le ofrecí, ay señora, claro que me dice señora. Esa es, es una chica que limpia casas, limpiaba, y de repente se quedó sin trabajo, con dos hijos, sola. Se había enviudado hacía poco. Ay señora, cómo me gustaría tomar el producto. Yo le regalé una botellita. Mira, me supo mal, le regalé la botellita. Por su sea, 45 euros. Sí, sí, la claro, es. claro. Lo aprecia mucho, lo aprecia mucho. Y entonces le dije, digo, digo, mira, digo, yo quiero, sí, porque yo quiero tomarlo. Y entonces pensé, ostras, porque hubo un momento en que me decía, ay señor, no tendrá faena para mí, tal, no tendrá algo para mí. Y le dije, oye, tú conoces a mucha gente, ¿verdad? Y dice, sí, digo. Y por qué no lo, por qué no lo, no los reúnes para que les podamos explicar. Ah, pero yo no sé explicarlos si y yo no sé ni escribir, me decía. ¿Sabes? Yo no sé ni casi ni escribir. Digo, no te preocupes. Pues tú tú los reúnes online. a la gente, se lo dices y o los pasas a la reunión de Zoom o nos pasas a, a nosotros para que te expliquemos. Uh -huh. Bueno, yo te digo que ahora esta mujer solo contactando está ganando más dinero en tres meses uh -huh. que lo que ganaba limpiando casas sin ningún tipo de estudio ni nada entonces yo en ese momento cuando hago una reflexión del multinivel pienso, o sea, lo primero el producto me encanta estoy enamorada y, y es algo que no va a faltar en mi casa, o sea, esto es lo primero para mí, lo segundo pienso, qué maravilla, porque no solamente puedo ayudar a una persona con el tema de la salud, sino que la puedo ayudar también a nivel económico porque le puedo dar un trabajo ¿sabes? o sea, es como que le puedes dar una, una manera de ganarse la vida, ¿no? Uh -huh. y, y, y me quedé mirando la botella, ¿no? Y decía, ostras, ahora, ahora sí que doy la razón, ¿no? A una chica que decía, en, en, en la vida nos podemos encontrar con dos problemas muy graves. Uno es la salud y el otro la economía, el dinero. Uh -huh. La parte emocional también... Falta un. Pero, ¿no? sí, pero la parte ese emocional, uh -huh. la gente como que no le da tanta importancia, yo lo he visto esto, ¿eh? O sea, como cosas importantes de la gente, ¿eh? O sea, valores... Salud, lo que más te encuentras. La salud, problemas de salud y problemas de dinero. La parte emocional de la gente dice, bueno, yo lo haré cuando tenga dinero. Esto me lo he encontrado yo, ¿eh? Sí, sí, bueno. Me lo he encontrado. Sí, sí. Y, y me dijo, dice, y en esta botella son las dos cosas. Y yo no la entendí en ese momento, ¿sabes? No, oh. no la entendí ese comentario. Y luego dije, ostras, pues tienes razón, ¿no? O sea, tenemos además esa oportunidad que no solamente una, un producto que además para mí, como te he dicho, es... Yo es que vamos, a mi hijo lo obligué y lo tuve tres meses y me decía: No noto nada. 29 años, Miguel. Un deportista de triatlón, ¿tú qué quieres que note? O sea, y, y se lo decía a su madre, se... que, eh, mamá. Si Pero me él lo tomaba, él lo tomaba, ¿no? Y caso? luego, al cabo de cuatro meses, hizo una triatlón y me dijo: Ostras, ¿sabes que lo he notado en el momento en que he hecho la Porque, claro, coges más resistencia pulmonar. De hecho, hay muchos atletas olímpicos que lo están tomando también porque tienen recuperación más rápida, el ácido láctico ya no tienen tantos problemas, tienen capacidad pulmonar más grande, entonces claro... ¿Te suena Cuba algo? ¿Atletas cubanos y tal? ¿O esta onda que te he dicho antes? ¿Ah? ¿Te suena? Podría ser, Ahora pero sí, también ¿no? hay muchos estadounidenses ¿eh? que lo están tomando, medallas de oro, o sea, hay una página de, de Asia Ciencia, que ahí hay todos los estudios, las validaciones científicas, o sea, a ver, hay unos laboratorios que certifican que aquí... Hay moléculas redox, que no es agua con sal. O sea, hay una hay unos laboratorios. Los testimonios son fundamentales bueno, también, es cierto. Es, los, es increíble. Si tienes testimonios, tanto de un sentido como el otro. O sea, de, de curación, de como de bueno, posibilidad de aumento económico. Mira, bueno, tal, pues, pero pero por eso, por eso tenemos pero es importante las pruebas también. Sí. Y ahí todo dogmatizado yo, exacto. Y, y yo por eso, por eso creé este chat, Miguel, porque pensaba. Yo no quiero basarme con los testimonios de Estados Unidos, ¿no? O sea, sí, muy bonitos, pero yo no los conozco. Yo quiero saber el nombre. Miguel Celades, ¿qué? Sí, ¿Cómo te ha ido, no, Miguel? No. Eh, Marga, ¿cómo te ha ido? Marga, María, ¿cómo te ha ido, María? ¿Sabes? Claro. Y esos testimonios son los que tenemos en el chat. Y son sí, las personas es. que nos están poniendo, ¿sabes? Aparte de consultar, oye, mira, que a mi madre le ha pasado esto, a mi hermano, o que tengo este problema. Perfecto, es un soporte su... que les damos. Y eso digamos, dentro del protocolo que tenéis, que hacéis, eh, digamos, nosotros, opens abiertos para sí, gente, nosotros tenéis hacemos, una convención anual, quizá, sí, tenéis, sí, ¿no? sí, sí, Y luego un rally trimestral o quizá o algo así, no. ¿no? O sea, reuniones no, no, no. abiertas y luego un... Sí, un... nosotros tenemos reuniones semanales abiertas, vale. luego, por ejemplo, ahora nos han llamado para ir a Valencia, Alicante, Puxerdal, Aseu... Tarragona, pues bueno, nos vamos Gente moviendo, que está moviendo toda la gente para que vengáis. Para a que ir. vayamos nosotros a ¿Y explicar. ¿Y lo hacéis en casa no? de la gente o en...? No, no, no, no en hoteles, Alquiláis en salas, hotel, de... sala. salas, por ejemplo, no. pues de centros de herboristerías o centros de, cívicos, de salud. salud sí. Terapia, Entonces claro. lo alquilamos y hacemos allí las presentaciones ah, para que la gente también lo pueda ver, es mucho más directo, ¿no? Y, y luego esto que te decía, una reunión semanal vía Zoom. Uh -huh. que las hacemos todos los jueves a las 8 yo te invito a ti y a todos los que quieran escucharlo, además esto es global puede comprar sí, sí, quién sí. yo tengo clientes en, en Suecia en Singapur, en Francia en Inglaterra de los etc. cuales tú estás comisionada evidentemente sí, claro. porque pasa por tu número ¿Tienes mercado en España ah, solo? En no, no, no, tengo también ¿Has abierto en Latinoamérica? En Latinoamérica tenemos solamente México y ah. Colombia abierto Vale, ¿y la has abierto tú quizá? No no, no, no, no, no directamente, otros. no, la han abierto vale. otros, eh pero yo tengo también gente allí, y no lo he abierto una, yo. Allí, no sí. digo, vale. pero no pero sí, y luego tengo mucha gente, por ejemplo, de Chile, pero tienen que comprar de manera manual, ahí es más complicado, vale. porque se encarece. O sea, fíjate, gente de Chile que están pagando los 150 euros, bueno, un poquito menos porque compran en dólares, y además, ciento, o sea, 70 por caja, 70 dólares más, o sea... Es increíble. Otra o sea, pregunta, verdad, eh, digamos, eh, de, la, de la botella, más o menos, para uh -huh. ir así a bote pronto, ¿no?, que serían unos 44 o uh -huh. 45 euros aproximadamente. Uh -huh. eh, supongo que tienes tú una tabla de rápeles en los cuales... No, no. no. Es ¿Esto decir, la, la, la pregunta, ellos... Esther, sería... De esos, que han han y todos, pues digamos que el concepto es, mira, si del productor al consumidor en el mercado tradicional, pues pasa por un importador, un tal, una tienda, tal, tal, tal, y aquí se queda el uh -huh. X por ciento en el caso del multilevel ese ciento lo repartimos. La sí. pregunta es 50%. 50% sí. es lo máximo que se, reparte lo que se reparte con los ratios, con los rappeles, los, los tal, pero vale. pero realmente es súper generoso, o sea, te digo Es coherente que, que sea 50. Sí. Y, y te digo que es o sea, es, es de una de una generosidad tremenda porque no tienes un límite, ¿sabes? Yo, yo sé que me han explicado, ¿eh? no entendía pero me han explicado que hay multiniveles que llegan a generaciones. Por ejemplo, la primera generación, o la segunda, o la tercera. Aquí no hay un límite de generaciones. Son formas de repartirlo. Lo que vale. se va a repartir es, mm. mira, yo te lo hago así, te lo hago directo, con frontales directos, o te lo hago en profundidad. Cada uno lo, lo hace a su forma. La, la pregunta de es ¿cuánto? ocho maneras ¿no? diferentes. Si es, si, es, maneras. si es el 50%, Esther, es coherente. Mm. No te digo que el precio me parece un poco caro. ¿vale? Mm. Pero es coherente si Pero es mira, el 50%. Yo Ellos siempre sabes. digo, caro, Comparado con, siempre digo esto, porque con el agua de mar. Mira, pero es que no, no tiene nada que ver. No tiene nada que Muy ver. El agua de mar también. Pero y no, es gratis. Pero no tiene nada que ver absolutamente. O sea, hay muchos productos buenos en el mercado, muchos, uh -huh. pero que vayan a la regeneración celular es que es único, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces. Mmm, Entiendo que hables sí que es tu niño. Yo soy sí. un enamorado del MMS porque que te cura una malaria en horas tiene tela. Sí, exacto. Tiene tela, es, ¿vale? y, que, y, y sin embargo nadie... Y yo estoy de acuerdo contigo, pero también es verdad que en dosis elevadas puede hacer daño... ¿El MMS? El MMS, sí. Porque son productos químicos. Te va, o sea, va a dar una un cagarrina químico. que no veas con perdón. <risas> o sea, hemos, de hecho lo prohibieron el MMS porque el señor se lo bebió como agua. Mm. O sea, y ese señor le dio un... ¿Ves? Lo que te decía no, de que sí, puede sí. dar... puede dar efectos... Pero, insisto, o sea, lo que le dio fue un, un drenaje a lo bestia. Pero a la larga, y, y, a la larga el clorito, o sea, a la larga puede hacer daño, porque mm. no deja de ser un producto químico. O sea, esto es algo totalmente natural a nuestro cuerpo. Entonces, no te puede hacer daño. Por ejemplo, casos de Alzheimer, de Parkinson, o sea, yo los tengo en el chat. O sea, aparte de que han hecho estudios en Estados Unidos y que hubo un congreso. Que estuvo también uh, los diferentes doctores, ¿no? Hablando del autismo, que hay mucho autismo, ha aumentado muchísimo el autismo. Curado con el MS. Pues el autismo también lo hemos... O sea, tienen resultados de esto, ¿sabes? Entonces... Porque te saca toda la, la toxicidad, Miguel. No, no bueno, Entonces, yo, te digo, eh, yo te digo lo mismo que tú también viste sí, en su momento, que me sí. parecía un poco caro, pues yo también. O sea, el MMS vale 15 céntimos y, y, es, y es más barato, y el agua de mar también, en ese pero, sentido. Pero es lo que ahora, te digo. Ahora, insisto, claro, no tendrá que nada que ver, solo faltaría, ¿no? Si estuvieras vendiendo agua como hacen los mer, que pues te beben, te venden 80 gramos de agua sí. de mar. Eh, creo que son 10 euros ¿sabes? Ves, o laboratorio Quinton que te está vendiendo el agua de mar en unas ampollas que miras y dices, hostia, me está costando la, el litro a 100 euros ajá, el ajá, litro ajá. de agua de mar pues entonces si yo, claro. si entrevisto a alguien del laboratorio esquintón, le diría oye, fantástico, más vale que estéis haciendo agua de mar, que no bebidas fluoradas Exacto. me parece genial, Chicos, igual os pasáis un poquito, ¿no? Porque el agua de mar es más baratita. ¿vale? Yo la yo o sea, he probado, eh, el agua de mar. Uh -huh. Yo la he probado porque ya te digo que llevo toda mi vida, bueno, desde tantos años mirando. Y sí, pero no he tenido los efectos que noto ahora yo con el Redox. Y te, te lo digo así, ¿eh? Por ejemplo, yo tenía una alergia que me salía siempre aquí en la, en la piel, sobre todo con el verano, ¿no? Me salían unos granitos, empilofitas, o sea, era como quemadura ya. Y el médico, el dermatólogo me dijo, es que la piel tiene memoria, entonces cuando llegue el verano, otra vez a la que te toque un poquito vale. el sol, automáticamente te volverá a salir, sí, aunque sí. no te toque muy directo, ¿no? Porque decía, no puedo tomar el sol y me tenía que poner a tomar el sol poniéndome algo aquí encima. Este verano yo no me había dado cuenta uh -huh. y digo, ostras, he estado tomando el sol, además mi marido me invitó a una, a una isla de esas paradisíacas y, y, y, o sea, yo tomando el sol en, en sitios que, que el sol es mucho más fuerte y no me ha sentido alergia. Uh -huh. Y yo antes tomaba y consumía el agua de mar porque, bueno, me gustaba, pero ese efecto yo no lo había notado. Yo seguía teniendo las alergias en mi piel uh -huh. y otros más, ¿no? Por ejemplo, lo del tema de la sequedad de los ojos, yo no se me había pasado claro. tomando el agua de mar. Eh, los yo no seguía, ¿no? Entonces, no podemos buscar la pastilla mágica para todo. No, absolutamente, menos, ¿no? porque, ¿eh? porque yo ya digo que no es que... una cura, ¿eh? no es una sí, sí, cura, sí, sí. yo ya lo digo. Sí, sí. Y, no, no, sí ni esto, verdad... ni el agua de mar, que yo soy enamorado, ni, ni, ni siquiera el MMS, que sí. te suple 4.000 fármacos, sí, que por eso tiene el ataque que tiene, sí. Es más, claro. yo muchas veces veo lo bueno o malo del producto según los ataques que Exacto. tiene. Exacto. A sea, Pamia <ríe> me lo están machacando al pobre. Sí, pobre, o sea, y, Como decías no. antes de este señor que se curó la bueno, seguro, le remitió la diabetes con este producto, pues no, yo se la remetí a mi madre con, con, con, con este vía, con que es una plantita que podíamos tener sí, cualquiera, sí, sí, pero sí, está todos. prohibida, claro, no vaya a ser que, claro, sabes, estamos en lo de siempre, ¿no? Bueno, es que ahí hay mucho problema. En, en cualquier caso, bienvenida sea cualquier cosa, digamos, que, que sea, y hombre, si además ofrece una oportunidad económica mm. a otras personas, mil veces mejor, ¿no? Mm -hmm. Muy bien. Oye, pues, pues chica, te deseo todo el éxito del mundo. o sea gracias, Tengo entendido que tú eres la que más está pegando con esto en, a nivel nacional, ¿no? Bueno, sí, bueno, tengo aquí, entendido. aquí en España, sí, sí, ahora soy la, la número uno, la Ajá, número uno ahora la que va a ser latino, ahora, ahora, espero muy pronto ser diamante ya, que es el máximo. So ah, mira, también muy... son como el <ríe> sí. agua ¿no? Diamantes. Sí, sí, muy sí, bien. sí Oye, y... pero bueno, lo más importante sí. para mí cuando digo esto es Realmente lo que representa, representa que estamos ayudando a mucha gente es y esto para mí te lo es prometo bonito. que es lo que más me llena, la, la satisfacción más Ver gastada. a alguien que, eso, esa historia que tú has es contado la de, de, la, de la mujer que te que Sí, y esa es una sí. historia que además cogía las dos cosas, ¿no? Claro. Y esta, ostras, y a mí me dijo, es, eso me hizo pensar y dije, ostras, cuántas personas pueden ser ayudadas, ¿no? Y por qué nos hemos de esconder de esto, ¿no? O sea, no, no ayudadas solo a nivel físico, sino ayudadas a nivel económico. Te también. chocarás con el dogma ese que hemos comentado antes, mm. de que los multiniveles, aquí en España, en otros sitios no, pero aquí en España tienen una mala fama, pero es que nos lo metieron. ¿no? Pero, nos metieron el pero es curioso porque en cambio a nivel de, de estudios es lo que tiene más crecimiento, mucho más que las Sin películas, duda. que los videojuegos, es lo que crece más lo que es el multinivel sí, sí, sí, ¿eh? sí, Eso. en estudios tú dices, que de no sé qué. Yo voy a tu casa, tú vas a la mía, o sea, somos así, somos sí. muy de ir a casa de sí, uno, casa del sí, otro, sí. somos comunicativos, sí. o sea, si los en, en para los latinos son sí, sí, es estupendos, mucho estupendo, mejor es que para estupendo. los nórdicos y para los tal. Lástima de esta parte de Sudamérica que hay muchas personas que no pueden, ¿eh? porque te digo, en Chile... En, en Perú, Pero eso pide es, eso es logística no, no te Cuando creo, haya sí. un poco de, cuando haya un poco sí, más de en demanda, África, en África es lo que se ha hecho. Primero empezamos a nivel manual mm -hmm. y ahora, claro, ahora ya hay pues no sé, son 150 cajas mensuales, entonces ya, bueno, ya empezamos diferente. también, me acuerdo que los pedidos era una aventura, o sea, todo el mundo vendiendo, todo el mundo queriendo comprar y no llegaban productos. Sí. O sea, esos son, bueno, son... No, aquí en España sí, afortunadamente llegas, aquí ¿no? no tenemos... ¿Tienen almacén regulador no? o no? No, tienen en Holanda. En Holanda, el almacén, para toda sí. España. Sí, para bueno, toda para toda Europa, Europa, Europa sí, o sí. sea, centran allí la parte europea. Vale, sí, sí. vale, vale. ¿Cuánto tiempo llevas con.? Pues yo ahora hará un añito. Un, un añito. añito sí. O sea, ya tomándolo sabes. yo un añito. Y, ¿Y, y haciendo así... un poco el negocio. Hace pues nueve meses. Unos vale, nueve meses Tres no meses hace... después, cuando ya te convenciste sí, y tal. Sí, sí, sí. Pues qué bueno, sí, qué bueno. Contenta. ¿Cómo contactan contigo? Eh... Bueno, pues nos, nos pueden llamar uh, al teléfono el. Dilo, si dilo quieres, lo pondremos aquí abajo. Seis, el... 609 ¿Sí? 513 ¿Sí? 813. Ajá. O lo podemos hacer vía mail, que podría ser el de... Mira, bueno, vamos a tener ¿No tienes este. una web específica para esto? Para sí, tenemos una que es redoxvida.com es, es, ¿Es general sí. o es tuya? No, no, no, esta es mía. Esta ah, esto ya, vale, vale ¿Cómo es? Redox Vida Redox, con X, X Vida.com vida com. Sí. Vale, aquí se puede contactar Sí, y luego a ver si entran, por ejemplo, en el YouTube de Esther Francia en mi canal que tengo Y un por canal Esther Francia, de... ¿no? Esther Francia, sí, y ahí hay bastantes vídeos también explicando diferentes ¿Tienen los testimonios ¿Dónde? ahí? Sí, hay testimonios también vale. ahí. Que sepas Creo... que el último que puso testimonios de curación la que hay una multa de 700.000 euros. ¿eh? Sí, pues hay que, hay que, ¿Que sacarlos, hay entonces los vamos no, a sacar. No, es una pena, es una pena. Es por lo que te digo. Que, Mira, que es una el, es el triste, fuerza. Es triste porque realmente, a ver, una cosa es que tú engañes con un testimonio y otra cosa Pero, es que una persona con nombre y apellidos diga y yo me ha pasado esto. Claro. Exacto. Y, con su buena y que no. Pero bueno, es lo que... Lo, lo revisaré ahora que lo has dicho. Sí, es una pena, es una pena, pero sabes que la gastan... Con temas de salud, lugar, sí, la gastan sí, muy sí, mal. Sí, Acuérdate sí, del sí. congreso que hicimos sobre el cáncer, que estuvimos un mes entero en prensa, siendo los... la Rosa Quintana, tres días hablando de nosotros, pero peste, es auténtica peste. Porque dijimos, qué bonito, un mundo sin cáncer, y eso sí, no le gustó lo que tu médico nos está contando. ¡Ay, sí que Ostras, tocamos hueso! Claro. Ahí ya, colegio claro. de médicos, se levantó un plantor quemada pidiendo que se evitara bajo todos los conceptos que se hiciera. Sí, ya vi, ya vi, ya viste, vi ¿no? que o sea, realmente que es, una es una pena. Recibimos todo. Es una pena porque no, es como una caza de brujas del sí. siglo XXI. ¿no? Y estamos o sea, en, o sea, en plena, no, ¿eh? En, dem en plena. democracia, o sea... La, la homeopatía la están machacando. Total, total, total, total. Total, total. O sea, están súper agresivos. Por eso digo que... Bueno, pero ¿te has visto el anuncio que están haciendo ahora? Sí, lo vi, lo vi, ya lo denuncié y todo. O sea, qué es que, eso bueno, a ver, es que es ignorancia, ¿no? Porque, sí, o sea, sí, pero creo que nadie entra, discos... le entra, se le queda en el disco duro a la gente, ese es el sí, problema, ¿no? pero, que, pero sí. ¿quién está curando un móvil? No sé sea, quién va a curar un móvil, ¿no? O sea, es nosotros, tremenda. yo creo que las personas, además los profesionales, lo que trabajamos es no solamente... Yo, yo, yo mira, yo en cierto modo estoy al lado de la ciencia también, ¿eh? Porque uh -huh. hay momentos en los que, a ver, si tienes un ataque sí, al duda. corazón, por sí, favor, necesitamos la, claro. la, la, la, la, que, que la venga cirugía, un médico y la, la cirugía. La, la... Exacto, mayoría. eso es necesario. Pero yo lo que no estoy de acuerdo es por qué nos desunimos en lugar de unirnos, porque nosotros no somos solo un cuerpo físico, no o sea, somos también unas emociones, somos también una energía, somos también un espíritu, ¿por qué no nos unimos juntos? No sé, Susan Powell de... o, o otra que decía que me gustaba mucho, decía, te pasa algo y el médico te mide las pulsaciones mm. y la temperatura, no te miden la acidez, sí. pues si la acidez es la fuente de todas las enfermedades, Exacto. por lo poco que cuesta un papelito de un eso papelito que se en la y ya ¡Hala! ahí, mm. bueno, ya está. Ya tienes el pH. Ah, estás ácido, claro. Lo más ácido del mundo es un cadáver. Claro. claro. Pues, chico, claro. espabila. Espabila y, claro. y toma cosas alcalinas. Sí, sí, totalmente Como el agua además, como de mar limón, que es muy bueno. O el aseo, no me digas que no la molécula... Barremos era para era, casa no, cada uno, ¿eh? Barremos para casa. Muy bien. Oye, Esther, bueno. pues no sé si hay alguna cosa que quisieras decir. No, no, comentar. no, yo solamente ¿Sí? animar a todas las personas a que realmente quieran conocerlo. Y yo creo que... Bueno, solamente eso, que nos llamen si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren saber más, si quieren conocer más, si quieren... Saber bien sea como producto bien sea como, como negocio, como quizá, negocio también sea. porque realmente es una oportunidad. Más ahora uh -huh. con lo que está pasando, no sí, o sea está que... la cosa mala. Y, y nada, vale. solamente pues... es agradecerte a ti no, no, y a no, todos los que nos hayan escuchado. Pues encantado a que des esta información. Siempre buscamos, tú lo sabes, en, uh -huh. en nuestro Taraná es buscar las cosas alternativas. Uh -huh. Porque lo otro ya tenemos ahí la cajita esa eh, sí. para auto-hipnotizarte en 60 hercios todos sí. los días. Y, y con noticias negativas con noticias y, y falsas. Y, falsa, que, y, falsas, y, y, sí. y ataque, siempre sí. ataque a la persona. Sí. Nunca se pone a atacar de que si la estrella será buena o será mala sí. o de si el MMS es sí. ataque ad sí. y es, es curioso, eh, porque realmente claro la ciencia va evolucionando y va avanzando. ¿Y por qué no puede ser que salgan cosas que estén ayudando? ¿no? Claro. Pero bueno, es lo que hay, es lo que, es que nos lo que toca nos vivir dado, ahora, sí, es lo que claro. nos toca vivir ahora y vamos a seguir ahí. Esther, te gracias. deseo todo el éxito del mundo para, gracias, gracias. para esto, que puedas ayudar a mucha gente, es, tanto a nivel de objetivo. salud, que eso es realmente lo que te llevas el día que nos vayamos, Exacto. y a nivel económico también, porque, hombre, pues. Pues, pues sí, yo es... cuando veo a esta mujer me sustrae Claro, claro, eso, sí, qué eso motiva. Mucho, eh, qué maravilla, qué maravilla. Eh. Así que todo el éxito del mundo, gracias, Esther, y pues nada, amigos, pues espero que os haya gustado este este programa y bueno pues eh, agradeceros vuestra atención y hasta la próxima